Quiero testificar que el Señor me sanó de vértigo. Yo estaba normal y de pronto empecé a caerme. Oré con el pañuelo y no. Llamé al pastor David, el pastor David oró por mí. Y empecé a caminar y sí, el Señor me sanó. Tengo otro testimonio, es que mi hermana trabajaba en Suiza y ella presentó depresiones últimamente. Entonces ella vino y nosotros la ayudamos y se regresó. Eh, estaba compartiendo el apartamento con el esposo porque ellos no viven juntos. y Ella en había encontrado una, una vacante y ella salió para mirar los trenes, para mirar los horarios. Y cuando salió, la policía la aborda la esposa y la lleva a una clínica psiquiátrica. Le dice, su esposo nos llamó. Entonces, eh, bueno, ella sale de la clínica psiquiátrica. Nosotros la habíamos perdido, no la localizábamos. Y, y empecé, eh, alguien nos, nos dijo dónde estaba. Y bueno, habían pasado muchos eventos. Eh, ella tenía una plata de su trabajo la, la consignó en la, en la banca suiza y bueno finalmente nosotros la localizamos y le dijimos que se viniera para poder ayudar y ella consiga, esa plata está en la banca suiza y ella, hace una, ella hizo una transferencia para una cuenta en Colombia y esta, eh, entonces la plata no llegaba y ella empieza a, a, a preocuparse. Entonces llamó y la sorpresa es que la banca suiza le dice, señora Utru, eh, su esposo vino a reclamar este dinero porque dice que usted no vuelve y ustedes tienen problemas. Ellos, los, los suizos saben todo. No sé qué inteligencia tienen, pero saben todo. Entonces, uh, dice, dice ella, yo no le he dado autorización a él de reclamar mi dinero, es mi dinero. Y bueno, ahora ella tiene que reclamar, reclamar con abogados. Eh, yo, yo llamé al Pastor David en medio de esta angustia, pensando en que venía el invierno y mi hermana, ¿dónde iba a estar? Eh, el Pastor David oró y dijo el Pastor David, sanidad y solución. Realmente ella mm, fue a un hotel y en el hotel la localizamos nosotros. Supimos por el Google dónde estaba y... Está acá para la gloria de Dios. El Señor la, la guardó. Gloria a Dios.